Gracias. El increíble cambio del programa Tren para Pocos. Metete esta nota ahora. Venimos hablando de los márgenes, que son una... Eh, una conceptualización, ¿no? Puede sonar como medio abstracto, pero básicamente trata de explicarse cuando algo se concentra mucho y todo el resto queda afuera. Fronteras que en Latinoamérica están siempre moviéndose y disputándose. En el día de ayer hablábamos sobre Chile, cómo se militarizó la Patagonia, cómo se está eh, planteando una derecha aún más eh, reaccionaria que la de Sebastián Piñera frente a las eh, revueltas populares que lograron cierta capacidad de respuesta, pero los sectores conservadores se volvieron a organizar y ahora en noviembre se vienen elecciones, una realidad que ya pueden encontrar en estacionsur.ar. Hoy queremos irnos a Brasil porque en este fin de semana y se venía ya llegando algunas noticias sobre las nueve eh, denuncias de crimen de Estado contra Jair Bolsonaro en torno al tratamiento de la pandemia. Una realidad de la que hemos hablado aquí eh, en varias oportunidades dentro del continente era la más abiertamente llamativa y reaccionaria al cuidado de la gente. Vimos incluso hasta falsas vacunaciones y de ahí todo lo que puedan imaginar. Estamos en comunicación con el comunicador y sociólogo Vinicio Sartorato, que eh, nos, con él hemos hablado anteriormente. Eh, bienvenido otra vez al aire de la radio. Hola amigos oyentes. eh buenas tardes Eva Ornella, cómo van? Bien, todo bien, ¿vos? Todo bien, me escuchan bien. ¿Sí? Te Escuchamos sí. bien, te escuchamos bien y queremos que se escuche bien, no esta realidad desde Brasil, muchas noticias, la más llamativa es esta de los de, las denuncias contra Bolsonaro, eh, tal vez podés empezar a, a contextualizarnos desde ahí. Porque también lo, lo vemos hilado a otros países, ¿no? Como a veces estas denuncias por ahí pueden terminar en nada, pero eso demuestra también la impunidad, ¿no? Eh, contanos cómo se vive eh, la actualidad pandémica y el, el gobierno de Bolsonaro. Bueno, eh, más una vez, buenas tardes. Bueno, como saben, eh, nosotros tuvimos más de mil 600, 600.000 mil muertos eh, por cuenta de la pandemia, ¿no? eh, pero con una contribución decisiva del, del gobierno Bolsonaro. ¿no? Eh, por ejemplo, según la, las cuentas de los especialistas, si estuviéramos en la marca de la mediana general mundial, eh, estaríamos al máximo con 200.000 muertos. ¿no? Así que, bueno, más de 60, 600.000. Y para eso contribuyeron una serie de, de acciones y medidas e inacciones del gobierno Bolsonaro. ¿no? Desde de minimizar la, la gravedad de la pandemia hasta estar peleando con gobernadores sobre la manera de tratar el tema, hasta la defensa de, de medicamentos ineficaces como la, la cloro, cloro, cloroquina, o mismo eh, posturas que contestaban el, el uso de la, el, del tapabocas o eh, posturas que eh, con el discurso de que deberíamos estar en la calle por cuenta de la situación económica, eh, que las personas no podrían protegerse y que eh, las personas iban a ser contaminadas, de cualquier manera, por eso había una teoría de, de contaminación por rebaño, ¿no? Sí, esto se vio en Argentina, pero desde los sectores opositores, que de hecho son afines a Bolsonaro, eh, lo podemos entender, ese, esa inmunidad de rebaño, eh, que finalmente no se dio en ningún lugar del mundo, y a la vez eh, le daba esta eh, a, a cada estado, ¿no?, la eh, potestad de decir bueno, hay vacunas en proceso invirtamos, pongamos recursos, pongamos gente a trabajar al respecto y es lo que vemos que en Brasil se, se denuncia delitos contra la humanidad eh, más de nueve denuncias y no contra él, y decías vos también gobernadores, eh, eh, asesores de ministros eh, 77 personas aproximadamente ¿no? son las que están siendo denunciadas Exactamente esta... Fue creada una, una comisión en el Senado para hacer la investigación sobre los crímenes que fueron acometidos desde el gobierno federal eh, y de personas involucradas con este proceso. ¿no? Entonces, algunos gobernadores, diputados, senadores, pero también empresarios eh, que... que Estuvieron de alguna manera contribuyendo, ¿no? Eh, claro, el símbolo mayor de, de esta situación es Bolsonaro, ¿no? Que tiene ahí, la, la el, están pidiendo al Ministerio Público eh, y la Fiscalía Federal eh, el indiciamiento de, de Bolsonaro por nueve crímenes, ¿no? Entre, entre los cuales, eh, crímenes contra la humanidad. ¿no? pero también la defensa de, de, de medicamentos que, sin, sin eficacia, eh, comprobada, ¿no? porque la ciencia ya decía que no, no, no tenía eficacia alguna, y, entre otras cosas. Pero la última y también que entró eh, en, la, en el, el relatorio final de la comisión, eh, es la, la la vinculación la relación que creó bolsonaro con más una fake news con más una noticia falsa eh, que relaciona la, las vacunas de contra la Covid 19 eh, a la, la aids no que es el último absurdo que generó por ejemplo eh, eh, la, la cuestión de que sacaron eh, Facebook, eh, Instagram, eh, eh, YouTube, sacaron una live, un video eh, en vivo que Bolsonaro había eh, defendido la, la teoría que la vacuna de, de COVID-19 está involucrada con el Incremento del número de, de personas con HIV positivo. ¿no? Eh, eso te, te lo termino de, de traducir y es un gusto hablar eh, eh, con vos, eh, Vinicius, eh, y, y tu, la, la cuestión idiomática, ¿no? Hay palabras que, que está bueno aclarar. AIDS es la sigla de HIV, es... La campaña la pueden ver por internet, eh, incluso hay hashtags internacionales diciendo el covid no tiene relación, a, teniendo que aclarar eso porque esto bolsonaro es de quien está impulsando y estamos hablando de una voz no solo institucional que bueno pues, pero es un presidente de un país de un país con una riqueza eh, cultural y decimos la cantidad de muertos que ha dejado la, la gravedad económica que eso también genera porque la gente eh, circula y, y, y trabaja en esas condiciones, algo muy, muy grave para mencionar y por eso queríamos retomarlo, para tener esa, esa perspectiva, ¿no? Eh, políticamente hoy Bolsonaro y con estas denuncias, ¿cómo se encuentra? ¿Tiene alianzas internas o no? Eh, a nivel federal también, contanos un poco. Sí, sí. De, de hecho, eh, una cosa es el relatorio eh, de la Comisión, que es un relatorio importante que marca eh, los crímenes que fueran hechos. Y, bueno, otra cosa es sacar una, una opinión precipitada sobre un posible impedimento, un impeachment de, de, de Bolsonaro, ¿no? Eh, porque más que todo, y lo vimos, por ejemplo, cuando el impedimento de, de Dilma pasó, que fue un golpe, un golpe de Estado, ¿no? Que el impedimento arriba todo es un, un mecanismo político, no necesariamente judicial, ¿no? Entonces, bueno, la, la Suprema Corte eh, puede, puede sacar decisiones y ahí hay otras formas más en el sentido judicial. Pero cuando viene eh, una solicitación de impedimento de, del presidente eh, que sacaría de su mandato eh, por medio del Parlamento, esto viene más desde la perspectiva política. ¿no? Entonces... Eh, hoy la base de, de sustentación del gobierno Bolsonaro está muy involucrada eh, a, a cuestiones de, del género pragmático. ¿no? Son partidos en general de derecha y centro de derecha que, que tienen posicionamientos. Eh, posiciones más pragmáticas, que quieren plata para sus regiones, que, que... entonces no tienen un, una perspectiva más eh, filosófica, ideológica, ¿no? Entonces es lo que, hay un bloque de partidos que acá llamamos de centrón centrón sería el gran centro político, ¿no? Que es más pragmático, no es ideológico. Esta es la base de sustentación de de Bolsonaro hoy, ¿no? Pero eh, hay una serie de otras medidas económicas también que, bueno, se complicaron con, con, con la pandemia, pero también son decisiones políticas. Por ejemplo, la vuelta de la, la inflación que, que está pegando fuertísimo eh, la, la clase trabajadora, ¿no? la, la relación eh, de cambio entre el dólar el euro y, y el real brasileño eh, está costando mochi, muchísimo para, para los brasileños, en especial en un momento que hay un incremento eh, gigantesco del desempleo, ¿no? eh, Bueno, hay incremento del precio de la carne, al incremento del Precio de, de, de productos básicos de la, de la gasolina, de, de, del, del diésel para los camioneros, y por ejemplo, que están llamando eh, para los próximos días un paro, una, una huelga eh, de camioneros. ¿no? Entonces, eh, pero hay gente que saca provecho de esta situación, no por ejemplo, lo, los tejatenientes del, del sector agroexportador. Eh, para ellos, esta relación del dólar, el, el valor del dólar alto en relación al real, es muy provechosa, ¿no? Porque sacan como su ganancia en la exportación de carne, entre otros mm -hmm. productos agro, eh, es, es el doble, por veces el triple, ¿no? Eso lo Pero podemos es el... entender claramente acá porque en Argentina impusieron un dólar paralelo para hacerlo más caro y para sacar más divisas esas mismas empresas. Claro. Está bueno aclarar que eso ocurre también en otros países, ¿no? Para entender estas tácticas del poder económico que también fueron las que eran las que acá presionaban para que la gente salga a trabajar para seguir teniendo sus ingresos cuando la pandemia asesinaba eh, y se llevó tantas vidas ¿no? en el mundo, y lo que leía sobre estos eh, estas denuncias de lesa humanidad hacia Bolsonaro, que también eh, la pena, en caso de llevarse a cabo, sería eh, cárcel, o sea que sería tal vez también negociable en torno a esos sentidos, no esquivable. Eh. Claro, como muy flexible, ¿no? como que no hay algo certero, digamos por la soltura de sus declaraciones también, como que dice, ahora dicen que soy, como que lo dice con una impunidad muy segura. Bueno, la verdad que Bolsonaro es, es como, disculpen la palabra, pero es un, un pendejo, ¿no? Siempre está está hablando está hablando cosas eh, terribles todo el tiempo. Si, si el sistema judicial brasileño fuera un sistema de desarrollo desarrollado y, y justo, de hecho, Bolsonaro ya estaría en el cárcel. Claro. Hace tiempo, hace tiempo, ¿no? Entonces tenemos un problema de, de, de justicia, ¿no? Porque parece que no, no, no ponen límites para él, en especial, no sé, no sé, hay tensiones ya desde el inicio de su mandato entre los poderes y también... Con, con las fuerzas armadas, en especial el ejército, ¿no? que, que de, los, de los actores principales del, de, de apoyo del gobierno Bolsonaro están los agroexportadores, pero también el, las fuerzas armadas, en especial el ejército, porque, que las cuentas eh, de especialistas dicen que eh, hoy oficiales del ejército tienen como más de 10.000 posiciones en el gobierno federal de Brasil, cargos. No, funciones que no necesariamente, así como su ministro que está también eh, entre los indiciados de este general, es un general del, del ejército, general, general Pazuelo, ¿no? fue el ministro anterior. Eh, no, tenía, no, no tenía experiencia ninguna con, con el tema de salud pública y pasó como casi la, la mayor parte de la pandemia ahí como ministro de salud. Y no conocía nada de salud pública. Entonces, hay una... No hay ningún comprometimiento con, con, con la cuestión pública, con la cuestión de políticas públicas, con, en ninguna de las áreas. Es, es un, un casino, de hecho. Es, es, estar, es, es, es un gobierno que solamente está por una cuestión de, de poder, ¿no? y bueno eh, sobre la culpabilidad de Bolsonaro hay discusiones y si sectores de esta derecha más extremada eh, ya eh, busca está en la, la está intentando hacer como un acuerdo al futuro para que Bolsonaro no, no vaya Bolsonaro y sus hijos y sus sus parceros primeros no, no vayan al, al cárcel, ¿no? Pero ese es también una cuestión política porque, bueno, a todo momento Bolsonaro está como amenazando la democracia y sus, sus amigos también, ¿no?, con teorías de, de, de, de la dicta, de la época de la dictadura y todo más. Vinicius, bueno, no sé, es no sé. clarísimo lo que, lo que decís, lo vemos también con noticias, no te queremos sacar más tiempo, también sabemos que andabas eh, ocupado con otras cosas, pero en los próximos, las próximas semanas, antes de que termine el año, eh, queremos otra vez ver cómo sigue la situación del país vecino de Brasil y con... La solidaridad, obviamente, a todas las familias que han perdido sí. eh, a, a, eso, a sus seres queridos, a la complejidad de vivir, tener que trabajar y convivir con ese tipo de gobierno desde acá eh, es, Ahora, es completa. Fue... No, no se preocupe. Para mí es un, es un placer hablar con vosotros eh, y traer la posibilidad que el Ointe y, y mis compañeros de Argentina... Y Chile, Uruguay, toda la región. Escuchen un poco de, este, de quién vive, no porque sabemos que muchas veces los medios no tienen compromiso con las personas, sí. pero sí con, con otros intereses corporativos. Sí, a, o, ah, o le dan solo, sí, le prestan sí. atención a, a lo más desopilante que diga Bolsonaro y no todo lo otro. A las opiniones, a, que es, a, a la gente. Que es la ley, que es lo que lleva a cabo como su gobierno. Así que eh, gracias por este estos minutos, de verdad. Gracias. Agradezco yo. Gracias, hasta breve. Hablábamos de la realidad en Brasil, la realidad política, un pedido de juicio, nueve causas por lesa humanidad. Bolsonaro no solo abiertamente diciendo, miren lo que dicen de mí, eh, vía Twitter, quien mostró su solidaridad con él, por ejemplo, Donald Trump, otro que utiliza esa táctica también, que parece que está claro que es un, la táctica de ser reaccionario porque sí, decir lo que sea para que llame la atención y por lo por lo bajo y por lo administrativo, ver cómo se hacen los tratados económicos, las complicidades, la llegada de la inflación. y no sé, Eso es, lo repito para que quede claro a quien vive acá en Argentina y por ahí lee o ve cosas, como muchos medios también hablan sobre economía muy en el aire, cómo en Brasil las empresas presionan para que el dólar suba, ellos obtener más ingresos porque venden al exterior y eso causa que los pueblos, Tengan que pagar más caro sus alimentos. El proceso de inflación, mira, esta es la respuesta de lo que pasa acá en Argentina también. Para irnos, música de Brasil, vamos con Rita Lee, que dice esto: aún hay más, llegan más cosas, pero lo dicen en portugués y compila. Estaba hablando de otra cosa, pero léanlo <risa> como al ritmo que les pegue.